Hola, ¿cómo estás? Te voy a presentar lo que hemos estado haciendo últimamente en ESFERA. Hemos estado investigando y dedicando bastante tiempo a trabajar sobre los armonizadores de, para lugares para mantener los campos electromagnéticos, tanto de, pues, de los centros, de las casas, de los lugares de trabajo. Y ahora estamos experimentando con algunos en los vehículos. De un tiempo para aquí nos hemos dado cuenta que lo que teníamos no bastaba y que hay unos impulsos y hay unas presiones por este exceso de tecnología, este exceso de, de, de antenas, este exceso de, de, de sobrecarga en el campo electromagnético que está afectando a las personas, está afectando a la salud. No sabemos hasta qué punto está afectando a la salud de las personas. Lo podemos imaginar, no lo podemos demostrar y de momento, no se puede demostrar, supongo que llegará algún momento que la gente empe empezará a abrir la mente y a darse cuenta pues lo que puede generar uh, pues es como estar viviendo cada vez más dentro de un microondas constante y en presión lo que no podemos estar es haciendo armonizar constantemente, limpiar constantemente los ambientes a nivel sutil, a nivel energético, es, es impracticable y pues la tecnología debe ...compensar con la tecnología. Entonces, para tecnología lo que tenemos es... ...bueno, pues hay diferentes herramientas. Antiguamente teníamos los, los, los primeros Orgonites que servían... ...para unos espacios y para más frecuencias determinadas... Y, ...pero no tenían mucho... A ver, ¿cómo lo explico? Uh, ahora mismo les faltaría pues, un plus de adaptación a la frecuencia a la que tenemos entonces en base a eso que se hizo en su momento hemos empezado a, a, a elaborar pues estos armonizadores que sobrecargamos con minerales ah, con metales le ponemos una, un ánima dentro y bueno pues hemos ido descubriendo pues qué minerales cuadran con qué minerales etcétera etcétera luego depende si es para un negocio si es para una casa si es para un Depende de para donde sea, los haremos personalizados, los haremos por encargo para que las personas puedan como mínimo estar en casa, descansar bien y... y sobrevivir, básicamente. Puede parecer un poco dramático esta palabra de sobrevivir, pero bueno, es en el siglo y en el momento en que estamos, es un momento de, de supervivencia y pues estamos haciendo estas cosas, esto es lo que... Lo que... Lo que llevamos tiempo investigando. Os presento una tabla de biométricos de Bobis. Bobis es la frecuencia que se mide pues cualquier cosa que quieras medir. Esto lo puedes hacer en tu casa tranquilamente, en tu espacio. Coges una medida, de por ejemplo de 1000 a 12000, que es el estado habitual o el estado por el que nos tendríamos que mover. Si bajamos de 5 o 6000 es como muy flojo. Una persona debería moverse entre entre entre 4 y mil estaría una persona sana, ¿vale? Eh, depende de la persona también, depende de la sensibilidad de la persona, pero bueno, vamos a poner entre 4 y 8 por lo que vamos encontrando de gente muy especial con unas características muy especiales ahora mismo. Luego depende de lo que trabajes, si estás haciendo, pues yo qué sé, si estás haciendo un chikun uh, a coherente, pues cuando tú acabas de hacer una sesión notas como subes aún más tu frecuencia. Y lo mismo los objetos, lo mismo los espacios. ¿De acuerdo? Te presento el primero que hemos hecho. ¿Vale? Puedes ver en el fondo, en el fondo hemos puesto un mineral de Sunjit. Sunjit vendría a ser el mineral de protección que sustituye por frecuencia a, ...a la turmalina... ...la turmalina se ha quedado un poco... ...un poco justa para esta frecuencia... ...¿vale? Entonces tenemos esta base aquí puesta... ...luego hemos puesto una... ...una, una línea... ...no sé si bien hay una línea de, de... ...como medallas de cobre para entendernos... ...como monedas de cobre que hemos puesto... ...que las ponemos en una forma determinada... ...porque hemos estudiado que esta forma... ...incrementa aún más la frecuencia... ...¿vale? Amatista... El hilo dentro, un hilo también de cobre, rodeando la ánima, en este caso de florita. Depende del que ponemos, a veces uno coincide o no coincide, vamos testando. Y una punta también de otro mineral para potenciar y pues estilo láser para, para lanzar para, para lanzar a más distancia pues lo, que, lo que estamos haciendo. ¿Cómo testamos? ¿Cómo averiguamos? Porque hablar es muy fácil, pero luego hay que testar las cosas y hay que verlas. Ponemos en el biométrico, cogemos un péndulo, lo ponemos y le preguntamos qué frecuencia se está moviendo este objeto. Igual, por si en el vídeo no se ve, aunque se intuye más o menos, puedes ver la distancia con la sombra. Se está moviendo, si esto está en 12.000, se está moviendo... ...en 12, 14, 16, 18... ...nos estaríamos moviendo... ...en unos 18.000 bobbies... ...con lo cual quiere decir que esto aguanta... ...o emite... ...estos megahercios... ...esta radiación... estos, ...puedes coger la, la, la, la medida que... ...que consideres... ...vale, está muy por encima, está doblando... Los bobis de una persona habitual en un estado normal, sin meditar, sin nada. ¿Vale? Importante, importante ir descubriendo e ir testando las cosas. Otra cosa que nos interesa es la distancia. Porque lo que estamos hablando, y luego en otros vídeos te enseñaré... Cómo hacemos uh, con unos minerales, por ejemplo, elegidos para una función concreta. Entonces, este está hecho con metros. Fíjate que pone pues, biométrico, distancia en metros. vale. Entonces, hacemos lo mismo. Simplemente tenemos de 50 hasta 300. ¿Por qué no hacemos más grande? Porque hay que ser respetuosos. Yo puedo estar en una casa que se moverán las casas. Habitualmente se mueven entre 100. Bueno, algunas muy iba a decir, cada vez parece que sean más pequeñas pero vamos a poner un estándar de que una casa como mucho a 100, ¿vale? y de 100 a 300, vale, de acuerdo pero no, no, habitualmente no estamos en casas o la mayoría de gente no nos encontramos en casas superiores a 300 metros si fuera así, puedes poner dos. yo optaría más por poner dos si hay una casa de 600 metros que no uno para tanto ¿vale? por otro lado suponiendo que una casa se mueva entre 100 y 200 metros las casas habituales no vamos a invadir a nuestros vecinos con, nuestros, uh, con nuestras herramientas, con nuestra tecnología de, de frecuencial. ¿vale? Igual que no queremos que nos invadan o no, que nos, la gente no sea invasiva, tampoco vamos a hacerlo nosotros. Entonces nos movemos haciendo esto dentro de las frecuencias pues, de, de casas locales o como os hemos comentado. Nos ¿vale? pues vamos a ver... A nivel de metros, qué distancia llega, absorbe. Se mueve en 225. A lo mejor en el vídeo no acaba de verse claro por la oscilación de la sombra, pues si lo acerco golpearía con el armonizador. Lo he hecho varias veces, las varias veces que lo he hecho me ha coincidido siempre. Recordemos que cuando utilizamos el péndulo no ponemos ninguna emoción, no ponemos ninguna, no queremos ningún resultado. Simplemente somos observadores y a observador más neutral, resultado más uh, igual. Si lo haces tú y luego lo hace otra persona, los resultados tienen que ser lo mismos, de acuerdo. No sirve que yo haga un un armonizador y me salga 225 y luego vaya otra persona y lo haga y le salga 300 o 400 o 800. Sale siempre el mismo, ¿de acuerdo? Y pues nada, uh, lo, lo que nos interesa a uh, los Bobis para mantener esta frecuencia y que vaya haciendo un pulso, un pulso para mantener esta, esta radiación a la que estamos sometidos cada vez más. Y que nos abarque como mínimo que en nuestra casa sea nuestro templo, que nuestro centro de trabajo sea nuestro templo y que podamos salir un poco de estos microondas a los que nos, te, nos están sometiendo. ¿De acuerdo? Para más información, pues pregunta. Un saludo.